Carlos Franca, productor de Tomate Platense, que tiene un puesto por aquí. Bienvenido a esta transmisión especial de Radio Estación Sur. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias Estación Sur por la invitación. Muy agradecido por el espacio. ¿Cómo viene esta jornada, esta Casi, bueno, esta fiesta, porque ya casi nos quedan poquititas horas, ¿cómo se viene desarrollando? ¿Cómo la viven? Cómo la den... Bueno, casi desde antes de abrir digamos, la fiesta del tomate estaba pensada para las 10 de la mañana y ya antes de las 10 de la mañana había... ...una cola de gente esperando para, para poder entrar... ...así Qué que, lindo que ya nomás eso te da una idea de... ...te anticipaba lo que finalmente terminó sucediendo... ...que con un día precioso... ...disfrutar de una jornada al aire libre... ...donde como bien decía la compañera... ...disponemos de eh, productos de la alimentación sana... ...de cultivo agroecológico... ...con técnicas de la agroecología... ...saludable y fundamentalmente... Eh, ...cerquita la distancia entre el productor y el consumidor, que es como debe ser o debe concebirse eh, la alimentación sana para nuestro pueblo. Y eso que reduce muchísimo el costo de los productos, ¿no? Para ustedes que son productores, ¿les cambia, perciben una diferencia entre vendérselo a intermediarios que directamente al consumidor? Totalmente, totalmente. Pero no es solamente un apercibimiento de tipo económico nada más. También es un apercibimiento de tipo de lo que es el disfrute, de comer algo sano y que ese algo sano te, o eso, algo sano, te llegue de la mano del productor que lo cuida, que lo cultiva, que lo riega, que lo siembra, que lo trabaja y que en definitiva busca el mejor producto para, para que llegue a esa persona que a través del intermediario no la conoce o la desconoce y se impersonaliza. Sí. Pero en cambio, eh, la distancia esta que... Fomenta, por supuesto, el tema de los costos del, del transporte, indudablemente, pero ya te digo, más que una cuestión económica es una cuestión de cercanía desde lo emocional donde el que consume, el, la, la persona que disfruta de un tomate o de un zapallo o de cualquier hortaliza o de cualquier producto de, de la huerta... Eh, está contenta, lo disfruta, sabe cómo lo hizo. Nosotros, por ejemplo, en la quinta nuestra, uh -huh. invitamos a los consumidores, a los usuarios, a acercarse a la quinta, a ver cómo cultivamos el tomate y, si eventualmente la persona lo desea, cosecharlo ella misma y llevarse claro. el que más le guste. No le estamos eligiendo este tomate, ¿no? sino Ahí tenés, elegí el que te parezca. De hecho, en otras oportunidades me acuerdo de haber ido y cosechar, como que había un momento en el que uno podía cosechar los tomates y después lo pesaban y te lo, te lo cobraban. Tipo, bueno, te, te, uno elegía, en, ahora ya, ya no se puede hacer. Pero me acuerdo de haberlo hecho en una experiencia muy linda, también estar ahí en, con la planta, con la gente, y, y que te guiaban un poco, bueno, a este tomate le falta mucho todavía, a este tomate, bueno, tiene esto... Exactamente, eso se pudo hacer gracias al eh, apoyo de instituciones. Uh -huh. En aquel caso fueron fue la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Plata, en la estación Hillford donde se hacía una visita de la planta en vivo, de, claro. de la plantación en vivo. Eh, ahora eso por ejemplo en Gorina se podría haber hecho o el año que viene capaz que se pueda hacer pero depende del lugar también está bueno que en la quinta de los productores y las productoras se acerquen y eh, hagan esa cosecha en vivo eso se hizo en estas instituciones donde te digo en aquel momento, en las fiestas anteriores ...en la estación experimental de Agrarias y ahora en la de Gorilla. Carlos, te vamos a pedir que le hables un poquito más cerca al micrófono. ¿Cómo no? ¿Cómo ahí no? está, muy ah, bien. Está. Uh, Eso, y, y después contarlo, bueno, estuvimos hablando un poquito de la historia del tomate platense, de cómo, cómo es el proceso, pero siempre está bueno refrescar desde qué temporada más o menos empiezan ya a plantarlo y a cuidar al tomate para llegar hoy a febrero con eh, la cantidad de producción que tenemos acá. Bueno, por ahí ya lo han dicho más de uno, pero quiero sí, sí, rescatar... Sí. A... Sí, antes, ¿sabes qué te diría Mirta telegram? Que la información repetida nunca está de más porque el alguien público. Va a el público se <risas> renueva. Entonces Exacto. lo que quiero eh, renombrar, si se quiere, o recordar, es a los pioneros, si se quiere, del rescate cultural y del sabor del tomate platense, desde la Facultad de Ciencias Agrarias a Lolo Garat. En los tiempos más nuevos a Guillermina Ferraris, que fue Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Agrarias. Y desde el lado de los productores a dos pioneras del tomate platense, como son Isabel Palomo y Azucena Ribeiro que desde el primer momento, desde las primeras fiestas, incluso las primeras fiestas se hicieron en Gorina. Uh -huh. No en la estación experimental, pero sí en la estación de Gorina. Uh -huh. este, fueron las primeras fiestas y desde ese momento, tanto Lolo como estas productoras que yo te comento, con otros que ya no están porque este, están cansados o están descansando de esta práctica del tomate, como Tonelo o Susana Parrillo, eh, eh, han rescatado esas semillas de nuestros abuelos portugueses, españoles, italianos que este, sembraron en el cordón hortícola de La Plata. Gorina fue epicentro del tomate platense con la familia Gentile. Eh, yo soy de la zona de Arana y ahí en Arana tenemos este, productores muy entrañables y muy queridos como los Pauletich, los Sampaoli, los Giampieri, todos productores de Arana. Este, así que lo que queremos con esto es rescatar... La cultura del tomate platense, por lo que significa, tanto en sabor, y el sabor está directamente rela relacionado con el valor nutricional. Uh -huh. No es que el tomate, Miren. el otro tomate, es agua o es feo, porque sí. Es agua y es feo porque no tiene los nutrientes que tendría que haber absorbido. Y absorbió mucho más agroquímicos y pesticidas que los nutrientes naturales de la tierra. Entonces este tomate de la semilla originaria de nuestros abuelos, cultivado en las técnicas agroecológicas, con cultivos de asociación, con cultivos que se benefician eh, mutuamente entre sí, son los que le dan a el tomate, en este caso, y a las otras hortalizas en general, ese sabor tan particular del cultivo agroecológico. Entonces ese llamado es... No para solo revalorizar al tomate platense, sino también para revalorizar la forma de alimentación que tenemos. Estos viejos productores hoy tenemos a sus hijos o sus nietos que también se pueden hacer cargo de este legado y acompañarnos en Arana, en Gorina, en Olmos, en distintas localidades del cordón hortícola de Buenos Aires para no dejar que se caiga el cordón hortícola de Buenos Aires, como bien dijo el ministro al principio de... De la inauguración institucional es el cordón más grande de la República y casi uno de los más grandes de Sudamérica. Yo quería preguntarte, Carlos, ¿qué es lo que vos producís en tu quinta, en tu huerta, con tus cosas? ¿Producís tomate y qué, eh, digamos, tomate como materia prima y lo convertís en qué? Principalmente... El foco de, del cultivo nuestro es el tomate platense, independientemente de que uno, por supuesto, pone otras cosas alrededor de eso. Y ya te digo, con esto de la asociación también al lado de los tomates ponemos zapallos, que salen muy ricos zapallos, uh. eh, o maíz, o, pero comercialmente o centralmente el, el foco está en el tomate platense. Luego ese tomate platense lo procesamos, lo elaboramos, el excedente, en varias formas. Eh, nosotros, por ejemplo, una de las especialidades que tenemos con una receta que hace mi esposa Vanessa son los alfajores de dulce de tomate platense, que son Recomiendo. espectaculares, mm, ya recomendables. Los probé. Están al sorteo ahora en la radio, así que si tienen el número ganador se pueden llevar una docenita de alfajores de dulce de tomate, también el dulce de tomate y también salsas de tomate. Y en esto del de excedente de la producción quiero destacar, una de las políticas más importantes de la provincia de Buenos Aires y tiene que ver con la ayuda del de gobierno de la provincia de Buenos Aires a los productores que es la planta procesadora de alimentos que está acá en la estación experimental de Gorina que permite que el excedente de producción de los productores locales se transforme en productos elaborados, se le agregue valor y eso es un beneficio, tanto para el productor que recibe el beneficio de disponer de una planta procesadora si no tuviera... Eh, disponibilidad en su casa para hacerlo, para elaborarlo de manera artesanal y tanto para el consumidor que consume un producto de calidad, está consumiendo una salsa o un dulce que sabe que es 100% de tomate, no está ni estirado ni rebajado, ni tiene zanahoria ni tiene nada por el estilo, come 100% tomate, alimentación claro, porque... saludable y procesada, y procesada esto. con la ayuda de la planta experimental acá en Gorina. Pasa un montón esto yo estuve viendo, te pones a mirar los rótulos no sé, te vas a comprar un dulce de durazno ¿no? o un sí. puré de tomate y te dice, eh, ¿qué tiene manzana. ¿Por qué? Y bueno, porque le ponen otras cosas para rellenar. Carlos, una última pregunta antes Dale. de despedirte, que tiene que ver esto con el encuentro, ¿no? Porque hay algo que nos, eh, que nos pasa y que por ahí siempre hablamos de, de poner en valor el tomate y eso que está muy bien, pero también hay algo que pasa en la fiesta del tomate que es el encuentro entre todos los productores, las productoras, entre eh, otros productores que tal vez no, no hacen tomate, pero traen sus, eh, su comida, su cerveza, su... Eh, eh, sus conservas, sus licores, eh, y que esto también va, va abriendo un poco la cosa. ¿Cómo, ¿Cómo se siente en esta 18 fiesta del tomate? Sí, eso yo creo que no tiene precio. El intercambio de, de productos entre los que, los que elaboran estos productos es bárbaro. Yo me llevo productos de otros compañeros y compañeras que, están, que traen su, sus cosas acá. Eso no ¿Sale trueque? No, trueque, pagamos uno y pagamos el otro Ay, es, eh. Funciona, es una especie de trueque, pero bueno claro. Es una forma de comercialización forma de... Antigua el trueque, sí. que sigue funcionando Bueno, yo sí te doy funciona. tomates Yo te doy zapallo, calabaza Y vos me das sí, un poco bueno, de Sí, Igual lo convertimos en moneda de un lado Claro, totalmente. Carlos, muchas gracias. Gracias a Estación Sur, que este, la valoro como siempre presente en todas las fiestas del tomate, en todos lados, allá en la Estación Hilton, ahora acá. Así que Estación Sur, siempre presente acompañando al tomate y a los productores de tomate. Muchas gracias.